Sonido Nancy Plus Viajado. Mi tierra con su palmera. hoy con el oso, gracias, mi ahijado Nancy. Es una tierra. El con... que hace cabronadas todos los coleccionistas. Y a Es una tierra.